Mañana temprano se dieron a conocer finalmente la grilla definitiva de lo que va a ser la fiesta de la cerveza. 9, 10 y 11 de diciembre ya están los días prefijados. Lo que se espera es que el departamento de Cruz dé a conocer el día que se va a abrir la venta de entradas para la tradicional fiesta de la cerveza. Pero los cantantes... Ya están, la ven allí en pantalla, a Nikki Nicole, que va a ser quien va a eh, estar el día viernes 9 de diciembre. Era más o menos lo que se venía hablando. Es un poco, sí, exceptuando Woz, creo que, que se quedó en el camino, en la negociación. Pero eh, sí, es más o menos de lo que se venía hablando. Nikki Nicole, después Ciro y los persas, que en realidad Ciro y los persas, eh, esta es la tercera vez... ...que van a participar de, de la fiesta de la cerveza... ...con una particularidad más que interesante... ...y creo que eso la va a convertir en una de las noches más fuertes... ...porque Sirio y los persas no se van a presentar solos... ...sino que se van a presentar en conjunto... ...con la Orquesta Filarmónica de Mendoza... ...el rock y lo clásico se van a unir arriba del mismo escenario... ...algo que ya eh, se ha hecho... No, lo hicieron en el Teatro Independencia eh, En algún momento eh, Bandas de rock Junto con okay. la orquesta filarmónica Lo ha hecho la fiesta de la cosecha okay. ¿Le, da, y en este, le da un plus eh, Pero es un plus gigantesco, Sergio La verdad que poder mezclar el rock Con una orquesta filarmónica La verdad que es una particularidad Muy pero muy interesante Y que los jóvenes van a agradecer y lo van a agradecer mucho Y más los seguidores de Ciro eh, Ciro es, es un músico con una apertura eh, musical y mental realmente interesante y eso provoca este tipo de fusiones que lo hace eh, muy pero muy interesante. Y nos queda un día, nos queda el domingo 11 que va a venir de la mano de No te va a gustar, otra banda que también eh, gusta y gusta mucho y tiene mucho el estilo de la fiesta de la cerveza. Eh, además les cuento que están todas las bandas mendocinas, hay cinco bandas mendocinas por cada noche quedaron solamente estas 15 bandas seleccionadas después de más de 300 bandas que se presentaron allí en el departamento de Godoy Cruz y un selecto jurado fue quien determinó elegir estas 15 bandas que se van a repartir entre el 9, 10 y 11 de diciembre allí en la tradicional fiesta de la cerveza eh, entre esas bandas, creo que una de las más fuertes es Caramelo Santo y una banda que viene creciendo de manera desmedida. Estoy hablando de Conociendo a Rusia, ellos van a estar también allí en la fiesta de la cerveza. Así que todo el mundo invitado, en cualquier momento anunciamos también cuando comienza la venta de entradas para darle ya eh, el broche final a esta fiesta de la cerveza 2022.